Este es un video para los que no fuimos reconocidos o reconocidas el día de nuestro nacimiento. Hay personas que sí, para las cuales este video les va a ser familiar, y para las personas que no, este video les va a dar un cambio de conciencia por brindar una nueva perspectiva acerca de quiénes somos. Cuando vos naciste, en el momento en que naciste, los astros estaban en una determinada posición. Cada astro determinó un aminoácido para tu ADN en ese mismo instante. Le aplicó la presión necesaria para que esos aminoácidos tuvieran un equilibrio dado por el día de nacimiento y gracias a eso es que se formó tu ADN. Por lo tanto el día de tu nacimiento se fijaron las coordenadas de tu vida y de ahí en adelante se tomó un rumbo. Ese rumbo llega hasta el momento en que ves este video y tomas conciencia de que tu ADN quizás no ha respondido a ese día. ¿A qué me refiero con esto? A que tu ADN no ha seguido las condiciones energéticas que se establecieron después de tu nacimiento. Si tu ADN logró un equilibrio el día de tu nacimiento y con eso fuiste marcado o marcada, a través del tiempo luego esas coordenadas fueron cambiando por lo que la presión y la carga energética también fueron variando, y como esa carga y esa atmósfera, ese equilibrio del día de tu nacimiento con el que fuiste marcado, se modifica y compone a la vez tu comportamiento y tu personalidad, eso quiere decir que a través de tu personalidad y tu comportamiento, para mantener el equilibrio, deberías haber seguido los patrones que nos marcan los astros a través del tiempo. Es muy usual que los padres no vean la carta astral de, tu, de sus hijos y no sepan con qué personalidad están confrontando y es muy común que los hijos se traumen por este motivo. Todas las personas del mundo tenemos un destino, por lo tanto estamos regidos por una fuerza cósmica que nos dirige en la vida hacia una misión que si bien no se habla por parte de todos, sí se tiene en el corazón de todos. Es como una verdad innegable. Por lo tanto, cada uno tiene características especiales para cruzar esta misión en el tránsito de la vida. Esta misión es personal de cada uno. Es que la vida te entregue vulnerable, y que vos luego te entregues en tu fortaleza. Entonces la vida es un juego de ir adquiriendo fortaleza, cosa que si no conocemos la astrología, es muy poco probable que podamos adquirir esa fortaleza, a menos que tengamos una intuición alta. Es así que la mayoría de las personas transcurren por su vida por caminos equivocados y es así también que terminan en situaciones muy poco agradables y bueno, son caminos como sin salida, encrucijadas de la vida, que si la persona logra salir de ahí, bueno, tendrá una, un aprendizaje muy grande pero también corre el riesgo de no poder salir nunca de ahí. Por lo tanto, es casi fundamental que los padres conozcan las cartas astrales de sus hijos, aparte de las suyas propias. Es muy importante esto porque estamos obviando un aspecto fundamental que marca la personalidad del individuo, y con eso estamos arrasando con su vida entera desde el día de su nacimiento, con, con la ignorancia de no haber observado con qué clase de persona íbamos a confrontarnos desde su nacimiento. Es muy importante porque la arrogancia que el padre posee sobre su hijo es la responsable de que un hijo crezca en la más completa ignorancia de quién es. Y este hecho, al ser masivo, desencadena la desgracia para los pueblos, ya que si esto se tomara en cuenta de manera colectiva, podríamos solucionar absolutamente todos los problemas de este planeta. Si cada persona supiera quién es, podríamos solucionarlo todo. Pero hoy estamos sumidos en esta ignorancia porque se nos ha ocultado una parte fundamental de nuestro crecimiento, saber cómo iba a ser nuestro tránsito planetario en una vida que estaba marcada por un tránsito planetario desde el día de nuestro nacimiento. Nosotros, al no tener esta guía, no hemos desarrollado los valores y los principios fundamentales para lograr un vínculo con la vida que es lo único que la vida nos pide. Que nos vinculemos con ella para lograr las devoluciones correspondientes que el universo nos exige a través de la ecuación de Scheringer, el físico que propuso la teoría de el gato adentro de una caja, donde en su postulación él quiere como explicarnos de manera fácil que podamos entender que el universo conspira todo el tiempo en una idea al 50%. Si nosotros disponemos del otro 50% de la misma idea que él conspira, la completamos, por lo tanto, es una cuestión de tener sentido común con el universo para poder desenvolvernos bien por la vida. Estos valores, estos principios, eh, nos está enseñado en la astrología, son los valores y los principios de las modalidades de estos astros. Por ejemplo, Júpiter tiene un valor y un principio de expansión sobre las cosas y podemos decir que es un planeta benigno en nuestro tránsito por la vida. Por lo tanto, todas las veces que Júpiter esté aspectado con algún otro planeta en nuestra carta, en nuestro recorrido, nosotros vamos a tener un resultado en nuestras tendencias en nuestros negocios, en nuestra familia, en prácticamente todo lo que estamos haciendo en la vida. ¿Y quién no ha desistido de ideas porque ha probado una y otra vez y le ha ido mal? Y obviamente nunca se fijó si ese momento era bueno o no, o bien quiso simplemente hacerlo por intuición y al no tener mucha intuición, no ha podido ver el tránsito planetario que en ese momento le indicaba que no estaba apto para hacer negocios. Esa es la cuestión que hoy en día nos atrasa a toda la raza humana porque ya sabemos que nos debemos a las hebras de nuestro ADN, ya sabemos que de ahí parte todo. Entonces, si nosotros dividimos el ADN en codones y nos fijamos en los diferentes aminoácidos que compone nuestro ADN, nos vamos a dar cuenta que en cada aminoácido hay fuerzas nucleares débiles provenientes del magnetismo y electromagnetismo de los planetas del sistema solar que nos componen el día de nuestro nacimiento. Esa marca es fundamental y esa marca la tenemos todos por lo tanto que nos escondan la astrología de nuestra vida diaria y que la quieran banalizar con un horóscopo en el diario para que la gente piense que la astrología significa algo tan banal como un horóscopo en el diario y en la parte de atrás, como decir, para lo último, cuando tendría que estar en la tapa del diario en todo caso y de la manera correspondiente mostrando las oposiciones planetarias, los tránsitos importantes de los países, estas cosas se tendrían que analizar a nivel a, a nivel político. Pero bueno, ya es estar pidiendo demasiado y, por lo tanto, este simple video para nosotros que estamos tratando de expandir nuestra conciencia. Ya pedir que un gobernador eh, pueda sostener una idea de esta clase, ya, bueno, es pedir mucho, pero nosotros humildes podemos adquirir este conocimiento. Es fácil, se nos ha sido ocultado, la astrología es un reloj, y como todo reloj nos, nos mete en un mundo de pequeñas matemáticas, eh, números pequeños, del 1 al 12, y unas combinaciones que dan por resultado las encrucijadas de la vida o las situaciones favorables. Es por eso que Morgan, un, un millonario, un magnate de 1900, decía que para ser rico hay que ser inteligente, pero para ser millonario hay que saber astrología. Vos pensarás que soy un personaje, pero cuando yo nací se dieron ciertos aspectos planetarios que describen la persona quien soy yo. Y lo mismo ocurre con tu persona. Nosotros acá ponemos carta natal online y ponemos calcular carta natal. En esta ventana, se nos abre esta pestaña donde ponemos nuestro nombre. Yo le pongo yo. Fecha de nacimiento. Le pones tu fecha de nacimiento. Yo nací el 27 del 6 del 75. ¿A qué hora? A las 6 y cuarto de la tarde. 18.15. Ahí lo tenemos. País. Nací en Argentina. ¿Dónde estás? Acá. Y provincia o estado en Río Negro, ¿dónde estás? Río Negro, acá, Río Negro, en la ciudad de El Bolsón. Vamos a buscar más acá, El Bolsón. Boliche, o será Bariloche, a ver, Balneario. No, no, nada por aquí, eh, El Bolsón. La E estará, existirá ese lugar. Y GFE. El bolsón. Acá estás. Uy, se me fue. Es que no manejo bien el mouse. Ahí está. Aceptar. De esta manera, yo puedo saber, por ejemplo... ¿Qué pasó el día que nací? Primero que soy de cáncer. Mi signo lunar es acuario. O sea que la luna estaba en acuario. Mi ascendente es capricornio. Por eso soy como soy. Bueno, la cosa es que si vos mirás bien, vas a observar que hay una, dos, tres, cuatro, cinco líneas rojas. Esas cinco líneas rojas son líneas negativas, significa una carta dura, significa una vida dura. Luego hay aspectos facilitadores que son las líneas azules, que bueno, son las partes facilitadoras. Pero yo de esta manera puedo saber, por ejemplo, el día de mi nacimiento que tenía una oposición de la luna con... con, con, con, yo todavía no me aprendo los, los planetas de memoria, pero me, me parece que ese redondelito con la cruz abajo es Mercurio. Oposición de la luna con Mercurio, ¿será? Sí, ahora no me acuerdo es la amnesia. Pero eso ya me dice algo, que si yo lo busco... Y luego busco el tránsito de la luna, Mercurio. El tránsito sería, luego buscar en, en, en, la misma, en la misma página, el día de hoy, por ejemplo. Podés buscar el día de hoy y ver el tránsito ahora, la carta del ahora, desde donde estás. Entonces nos muestra ahora que estamos en el signo solar de Libra y en el signo lunar de Virgo. Nos muestra las oposiciones, que son las líneas rojas, después las líneas rojas más cortitas son cuadraturas, aspectos facilitadores son los verdes, y aspectos equilibradores son los azules. En mi caso, bueno, esta carta es un desastre, porque mi vida es un desastre, pero... Justamente, eh, poder resolver una carta personalmente en la vida hace que muchas cosas sean más fáciles, que uno pueda elegir los momentos mucho mejor y de esa manera poder desenvolvernos no bien en la vida, sino de una manera maravillosa. Entonces ahora vamos a ver algún aspecto crucial de mi carta, para ver de qué manera yo tengo que tener en cuenta el tránsito del día de hoy. ¿Será que hoy le tenía que jugar a, <coughs> a la lotería? Ayer, mañana. La carta natal nos dice todo, todo, todo. Así que yo quiero ahora ver, por ejemplo, a ver, a ver, a ver... Vamos a agarrar una herramienta para ir marcando partes. e ir viendo qué pasa acá. Por ejemplo. Eh, nosotros tenemos acá. A Neptuno. Y por acá tenemos a Mercurio. Eh, como, bueno. Hace un rato que estábamos viendo. Yo decía que este. Podía ser Mercurio. No. Este es Mercurio es parecido. Así que. Este es Venus, el que yo decía que era Mercurio. Pero bueno, acá tenemos Neptuno y Mercurio con una oposición el día de mi nacimiento. Eh, Mercurio estaba en la casa de Géminis, pasando por Géminis, y en casa 6. Estas serían la, las tres cosas que yo tendría que tener en cuenta para analizar esta situación. Por otro lado... Se encontraba en este signo, que no sé cuál es, y en esta casa que es la 12. Entonces, este tránsito, primero yo lo tengo que analizar, porque acá dice que yo soy de, de esta manera. Yo ya lo estuve analizando y, por ejemplo, esto que yo leí de Neptuno con Mercurio en oposición, detalla más bien mi personalidad de cuando yo era chico. Luego las otras oposiciones me concordaron más con, con cuando yo ya fui grande. Ahora lo que vamos a ver es, eh, en otro programa, que este se llama Solar Fire, este es el día de hoy, estamos viendo desde Neuquén las cosas, y por ejemplo, eh, yo puedo poner la animación que vaya ...para adelante, para ver qué va a pasar después... ...puedo mover los planetas... ...y darme cuenta de... ...momentos donde no hay mucho... ...muchas líneas rojas, por ejemplo... ...entonces yo freno ahí... ...y acá me encontré con una sola... ...de la que son las, las más... tensionantes ...que es el Sol... ...en oposición... ...con... ...Urano... ...entonces yo de esta manera... Sé que va a haber un tránsito del Sol con oposición Urano el 25 de octubre del 2017. Pero ahora lo que más me interesa saber es de mi nacimiento para que vos puedas saber también del tuyo. Yo retrocedo los años y voy a ir hasta 1975, justo el año en que nací. Voy a poner el mes de... ¿Junio? ¿Dónde están los meses? Acá. Mes de junio, septiembre, agosto, julio, junio. ¿El 25? No, el 27. Acuérdense todos, para los regalitos, días, acá. 26, 27. ¿Y a qué hora? <coughs> a las 6 de la tarde. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Bien, 6 28, No. 6 y cuarto esto es muy importante porque por unos minutos las cosas cambian bueno, acá encontramos nuevamente el mismo esquema que estábamos viendo podemos ver que por ejemplo no sale la oposición Neptuno-Mercurio ¿por qué será? a ver, vamos a buscar por acá ¿por qué no sale? vamos a poner un filtro y vamos a dejar nomás a Neptuno, a ver qué nos dice todos los aspectos. Nada y nada. Bien. Neptuno, vamos a poner ahora Mercurio. Ahí está. Mercurio, una cuadratura con... el ascendente en la primera casa en cuadratura con plutón bien eso ya podemos buscar algo mercurio en cuadratura con plutón no perdón mercurio con en cuadratura con el medio cielo y el sol en cuadratura con plutón el sol en cuadratura con plutón ...dice muchas cosas de mi personalidad... ...y más que nada de mi personalidad metafísica. Ahora vamos a ir a... ...acá... ...y vamos a observar... ...por ejemplo... Eh... ...bueno, no, para no extender más el video... ...yo creo que ahí... ...ya lo entendiste... ...yo por ejemplo tengo que ver... ...por ejemplo... ...la luna... Está en oposición a Venus. Venus pasando por Leo en la casa 9 y la Luna en Acuario. Entonces, la Luna en casa 3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, Venus es el ideal de amor. Mío, 9. Es la casa del extranjero y Leo es cuando el, amor, el ideal del amor brilla en la casa 9, que es la casa del extranjero. Es como que yo tuviera una tendencia a tener una novia que sea extranjera. Eh, luego eso está en oposición con la luna en casa 3, que la luna es como... La madre, Acuario es como si habláramos de una intermitencia, es como una madre intermitente. En casa 3, ahora bueno, no me acuerdo bien, pero esto sería un aspecto que yo debiera estar atento toda la vida para que me vaya bien en el amor y en la familia para que me vaya bien en los negocios, en, las, en la empresa, en los objetivos de la vida, en todo lo que sea con respecto a mí, algo que haya salido desde lo profundo. Y con respecto a vos, pasa lo mismo, y yo creo que con este reloj vas a encontrar todas las llaves ocultas para poder empoderarte de una manera que no tiene comparación en lo que ha sido toda la historia, esta que estamos conociendo como los tiempos modernos. Los tiempos modernos describen al ser humano en su más completa ignorancia de sí mismos, cuando en realidad en los tiempos antiguos se tenía mucha más conciencia de quién era un ser humano y es por eso que los pueblos podían salir adelante. Hoy por hoy tenemos todo lo contrario, así que bueno, este es mi... Mi regalo para que puedas tomar conciencia y puedas empezar a construir tu vida de una manera mucho más inteligente y con un buen fundamento, una buena llave. Así que bueno, sin más, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.